Bienvenidos a este mundo de los recursos cooperativos. Yo soy Santiago Sobrero, soy ingeniero en construcciones, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ingeniería. Damos inicio a este tercer capítulo de recursos cooperativos con la intención de finalmente encontrar los conceptos que nos quedan para arribar al precio final de la obra que estamos estudiando. Si sí, hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar que eh, la primera idea que manejamos fue la del costo-costo, que básicamente está constituido o armado por los materiales, la mano de obra y el equipo. A partir de ahí empezamos a analizar la situación particular de nuestra propia organización y vemos en detalle los gastos generales y de esa forma con, eh, conseguimos arribar al costo industrial. Es decir, que solo nos quedarían dos conceptos que son centrales para arribar al precio final. El primero es la capitalización. Es decir, todos los costos que requiere la obra que estamos estudiando ya los hemos considerado. Ya tenemos los materiales, la mano de obra, los equipos, los gastos generales, ya están puestos dentro del precio. Entonces, es el momento de saber nosotros, como organización, qué otra cosa podemos obtener de esta obra. Para eso debemos medir a nuestro cliente y saber si este precio al que hemos arribado permite un incremento tal que nos permita hacernos una reserva monetaria para crecer, para comprar un equipo, para mejorar el que tenemos. Recordemos, por ejemplo, que cuando hablamos de equipos estábamos hablando de que tenemos la necesidad de alquilar un trompito. Tal vez este sea el momento de comprar uno y dejar de alquilar. Esto es una suma de dinero ¿eh? que vamos a decidir si se lo agregamos y de esa forma llegar al primer precio, que es el precio neto de la obra que vamos a cotizar. Y se dice neto porque lo único que queda es agregarle los impuestos. Aquí este, hay que hacer las consultas del caso para conocer con, con seguridad cuáles son los impuestos que debemos considerar. En la Argentina hay un impuesto preponderante que es el IVA, que es el 21%, que por ser el 21% de cualquier cosa se hace muy importante como para olvidarnos de ponerlo, si es que teníamos que considerarlo, o a veces ponerlo sin que este, nos corresponda por la organización que tenemos. Los más importantes después del IVA son ingresos brutos, y ganancias. Pero también depende si nosotros somos una empresa que factura A, si somos monotributistas, o si tenemos cualquiera de las organizaciones intermedias. Entonces, acá hay que ser cuidadoso, hay que pedir el asesoramiento de un contador para no equivocarnos, y después ir a repasar. ¿Corresponde el IVA? ¿Dónde estaba? ¿En el precio del combustible estaba incluido? ¿En el de la cal? ¿En el de la arena? Yo recomiendo que lo saquemos de todos los presupuestos que nos dieron y lo pongamos una sola vez al final, que es la manera de no olvidarnos. Tenemos el costo-costo, materiales, mano de obra y equipos. Analizamos con detalle los gastos generales y llegamos al costo industrial. Tomamos la decisión si poner algo de dinero para capitalizarnos y tenemos el precio neto. Y hacemos un especial párrafo para los impuestos y llegamos al precio final. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Adriana. Buen día ¿Cómo te va? Santiago, ¿cómo estás? Bien, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo andas vos? Bien, acá venía a ver el presupuesto que te había mandado por email, a ver si lo podemos realizar. Ya lo vi, lo estuve mirando, yo preparé una planilla para que lo hagamos juntos, así la próxima vez ya lo vas a hacer sola cuando lo veas. Es una cosa muy sencilla. como te decía, lo que antes era una obra cerrada, como el galpón en su conjunto, para el análisis ya se nos convirtió en 10 ítems diferentes, ¿está bien? De manera que sí. este es más fácil, porque ahora vos vas a analizar el costo de pequeñas cosas, ¿eh? del relleno, de la platea, de la mampostería, ¿sí? Ese es un ejemplo, y de cada uno de estos ítems vas a hacer un trabajo igual. Averiguás precios, cargas el valor del material, sabes cuánto tarda tu gente en hacer la tarea y después decidís qué equipo le vas a poner a esa tarea. Entonces, Bien. la suma de todo esto, que te va a ir dando un valor para el relleno, un valor para la platea, un valor para el revoque, un valor para la pintura, etc., te va a llevar a un costo-costo total de esa obra. ¿Sí? Cuando tenemos el costo-costo resuelto, ...empezamos a, a ver las cuestiones que ya tienen que ver más con la organización... ...con el lugar donde es la obra, etcétera... ...en este caso puntual, los gastos generales... vos te ¿Cuánto vas a se gastan todo lo que uno pueda comprar o gastar dentro de una obra? Que no sean ni los materiales, ni la mano de obra, ni el equipo... No, fuera de eso... Fuera de eso, ¿en qué otras cosas yo voy a gastar en este galpón? Disculpa Santiago, ¿Sí? ¿en el gasto general también entran las indumentarias la indumentaria o la tenés sí, presente la en el valor de la mano de obra eso es una decisión tuya si vos decís, mi gente, para que trabaje necesita ganar 80 pesos la hora de bolsillo pero necesito cada seis meses comprarle los botines, los pantalones la camisa, etcétera, entonces yo ya puedo decir que esos 500 pesos o 1000 pesos que me cuesta la ropa lo divido en seis meses de trabajo y se lo cargo a la hora es mm. una decisión tuya ¿eh? vos lo bueno es que vos no te olvidás de eso, no, ¿eh? no, no. Vos lo tenés presente sí, y sí. ya sabés, si no sí, está en un puede. lugar, lo vas a tener que poner en el otro. O sea, si las personas eh, trabajan más de dos metros de altura, los elementos de seguridad. También. ¿También van costos generales también. o también como las ahí sí, No, Ahí está bien que estén en los gastos generales, porque de tu valor de la hora no está preparado para siempre trabajar en altura. Entonces vos tenés un valor de lo que cuesta la hora de un oficial trabajando... Sí. Eh, este, de pie ¿Eh? ahora si tenés que llevarlo a trabajar en altura si tenés que revocar una medianera si tenés que hacer un trabajo de riesgo entonces ya empezás a comprar arneses, empezás a alquilar andamios empezás a este, necesitas otras cosas que está bueno que lo, lo pongas en los gastos generales no. ¿Sí? ahora empezás a analizar a tu cliente es decir, yo sé que por 13.330 pesos puedo hacer esta obra da la oportunidad este galpón para poder comprarme la hormigonerita o para comprarme más palas o para...? O sea, para tener un patrimonio, digamos. Exactamente. Para mejorar vos, sí. ¿eh? para que tu grupo empiece a, a capitalizar tu estructura con cosas que te sirven para tu trabajo. Entonces, esa es una decisión tuya. Vos decís, si yo pongo acá dos mil pesos, no, no va a cambiar, eh, no va a ser... Este es un hecho suficiente como para que dejen de contratarme. Igual voy a seguir siendo competitivo. ¿eh? Y en realidad estoy consiguiendo una mejora para mi estructura. Esto es lo que yo sé hacer hasta acá. Después lo que necesito es que mi contador o aquel que me asesore sobre cómo funciona mi estructura, me diga qué impuestos tengo que poner. De eso ya se ocupará la contadora. Claro. Ahí entres en un terreno Que es mejor estar asesorado Llegamos de esta forma Al precio final Como verás No es un trabajo complicado Sino que Requiere solamente ser cuidadoso Y detallista ¿Está bien? Vale. Todo aquello que te olvides Va a ir en contra de tu presupuesto Así que bueno Muchas gracias Y acá terminamos con el capítulo 3 de Recursos Cooperativos.